Apa. eso qué es? ¿Eso es humano. Ah, no. Ah, sí. Ah, no. Ah, sí. Ah, no. Una nueva especie llega al bioparque, sos vos. Durante este mes, vení a treparte a Temayquén, puente de lianas y tablas, trapecios, colgantes y mucho más. Participando de esta actividad, colaborás con la rehabilitación y liberación de monos carayá. Temaiken, volvé a la naturaleza.